Bueno, y aquí estamos de nuevo resumiendo Ursa y Jap, Sura. Sí, aquí vamos con la trilogía de el último que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan? Uh, no puedo más. Ataru, si sigues comiendo tanto, acabarás convirtiéndote en una vaca. Mm, no me importa. Al fin y al cabo, las vacas no tienen exámenes. Bueno, sí. En realidad no es Ataru el que se convierte en vaca en este episodio. Es Lu, me imagino que ya lo leyeron por el título, pero... Ay, bueno, aquí vamos. ¿De un se convierte en vaca? Empezamos el episodio con un pedazo de una telenovela protagonizado por un hombre vaca que no entendí qué relevancia tiene para el resto del episodio. Centros y separaciones. Cuando una mujer se enamora en primavera se encuentra intoxicada por la alegría de la vida y cuando un hombre pierde el amor por vez primera da un primer paso para avanzar por su vida. O sea que ¿Cómo? Bueno ok, vamos a lo del episodio Se fueron a una tienda de mascotas y están vendiendo una vaca Dejan que pasen estas cosas ¿Ah? Ok bien el punto del Episodio Una vaca muerde ah, Muerde loom. Y luego van a ver comercial Sí, ese era el comercial de cómo vender un inodoro Y ahora? ¿Sí he hecho? Ok ¿y ahora sé ¿Sí que este es eso? Uno de esos humores japoneses donde se van a un pequeño teatrito donde unas actrices por así decirlo, o oh se cómo se llama, se ponen a contar chistes, experiencias, anécdotas, humor japonés, creo que de referencia está ese anime. Y bueno, y luego vemos este. <risas> el momento de una película de terror. Donde este personaje que diremos Drácula muerde a esta zapita. ¡No me digas que eres! ¡Exacto, a todo el que muerdo! ¡Oh no! Es un monstruo como yo. Backpack! Bueno, y aquí es lo de la miniatura. Resulta que se quedó dormida mientras veía esa película de Drácula y ahora se empezó a imaginar que se convierte en vaca. Una vaca tigre ¿Eh? ¿Eh? Parecen cuernos de vaca Bien, y después de eso el, prim el primo molesto se puso a molestarle con que se parece a una vaca ¡Convertido en una vaca! ¡Ella es una vaca! ¡Una vaca! que sí ¡Es increíble! ¡Hasta mujer como una vaca! ¿Lo ves una verdad? ¡Claro, uno no puede convertirse en una vaca! Bien, ya, y ya, y ya, fuera de joda, fuera de joda ya, diciendo ya, solo fue una bromita nomás era, bromita nomás era Pero entonces lo remata con el chiste de... Además, aquí no hay leche B cancelado Ya, y bien, y en fin, el punto es que se empezó a fantasear con que se convirtió en una vaca y ya no fue al colegio Por cierto, ¿por qué no va al colegio? ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¿Qué le pasa a la vaca? Sí... Si me convirtiera en una vaca, no podría vivir con mi tesoro. Bien, y luego pregunta, ¿qué pasa con las vacas? Pues, nos la comemos, para eso las crían. Sí, y luego se pone a fantasiar con ella, convertida en una especie de vaca humanoide. Ok, ahí está, todo normal, o sea, entendería por qué se tapa y todo, pero la fantasía cada vez se vuelve más rara. ¿Entonces vives aquí solo? Sí. La verdad es que tenía una mujer a la que quería, pero me abandonó sin decir nada. Se llamaba Elum Soy tan feliz Mi tesoro me quería de verdad O sea, ven, o sea, está revelando Que es una, una vaca ¿no? O sea, en su fantasía, la cosa se está poniendo rara Y además después porque le prepara Una cena y es al estilo de ¿Cómo decirlo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Y se pone No, esperen, se pone peor Hola, Vamos a casarnos aquí mismo Ahora qué tontería, no saldrá así de bien Ya no sé si esa cosa era rara, si era astrofilia si, No sé si quieres decir este capítulo, es canon O sea, si fue escrito por Rumiko Porque si lo es, o esa Rumiko estaba bien loca Bueno, y entonces aquí es cuando le, le, le empieza como a dar una instrucción En caso de que desapareciera y apareciera una vaca Una vez me fuese y llegase una vaca a casa Por favor, llámala como a mí y cuida mucho de ella la patita. Uy, muy bien, eres una vaca encantadora. Aquí creo que es una de las veces que se ve que el uno en realidad no tiene la fuerza suficiente para impulsar a otra persona a volar. Bueno, y al fin, pues, el puesto que se le el pey. y se da cuenta que los cachos le crecieron y entonces va con la historia. Dentro de poco ve una vaca. No seas tonta, las vacas no son como Drácula Se convirtiendo en una vaca poco a poco Las manos, los pies, la cara Ya, yeah, y es de los pocos momentos Que viste esta serie donde Ataru muestra cariño, haciendo mi. Este es el episodio 140 Toso, so, tarda ¿Tesoro? tesoro, de verdad lo harás No te preocupes, te daré de comer todos los días Te sacaré a dar una vuelta Y ¿Tesoro? te compraré todo lo que quieras Tesoro Mi tesoro ¡Qué suerte, ¿eh? Bien, y continúa con las fantasías. ¡Las vacas no pueden entrar en clase largo de aquí! Y no podré enfrentarme a Shinobu. ¿Se acuerdan que esta era la historia de un triángulo amoroso? Bueno, y entonces al fin, el chi todo termina cuando... Ten llama a su tío y... Él le dice que no tiene de qué preocuparse, esos cuernos simplemente crecen cuando se está... generando un, una especie de radiación cuando hay una infección... Bacteriana o algo por el estilo Y el pobre Taro ya se está Resignando a ser el dueño de Una vaca y a volverse vegano Te preocupes, te ordeñaré cada tres días Y no volveré a tomar sukiyaki ni bolas de ternera Nunca te lo prometo Ah, cierto, y terminaba con el relato De la telenovela de, Lee, de el inicio Cosa que sigo sin entender qué tiene que ver todo esto con el resto del Episodio, ver, me hace algo raro De que no, no considere porque le están creciendo Las cuerdas y en el episodio anterior Nomás que Revi Samus dijo ¿Entonces los cuernos os salen de nuevo? Claro, según vamos creciendo ellos también Tiene gracia como a los ciervos